Decepcionada 2017 Decepcionada Con el chico despierto Ese hombre tan machote al final No creía en nada Decepcionada Casi las tres cuando le viste llegar Te impresionó su musculatura Tenía unos tatuajes guapos de verdad Te parece un chico alternativo de los que molan Te arrimaste haciendo tuer, te arrimaste hacia él oh, oh, oh, oh, oh. Y él te pudo recibir con su baile más feliz si siendo lando las tres parece que no lo ve Cada vez era más tarde todo haciendo tuel Luego fuiste a acompañar Cuando llegaste a su casa parece que era tarde de verdad Wow, oh, oh, oh, decepcionada Whoa, oh, oh, oh, oh, oh. Porque aquel tío tan machote al final no creía en nada Whoa, oh, oh, oh, oh, oh. Fue al despertar Quisiste conocerle un poco más, le preguntaste su horóscopo qué tal, y él te dijo que eso eran chorradas, que era escéptico, pensamiento crítico, que no querían todas esas cosas cínicas, que no lo quería liar, que no se creía nada, Ni en los ovni, ni en la hada, tú dijiste por qué, con lo bonito que ir a clase de defensa y a fin de mes. Con lo bonito que es ir a ser Reiki, con tus amigas te sientes más feliz. ¡Wow! Oh, oh, oh, oh, ¡Decepcionada! Oh, oh, oh, porque aquel hombre tan macho al final no creía en nada. ¡Wow! Oh, oh, oh, oh, oh, ¡Decepcionada! Oh, oh, oh, oh, tú notabas el amor en su mirada, y eso que no ibas oh, colocada. Decepcionada, whoa, whoa, whoa. decepcionada, whoa, whoa, whoa. decepcionada.